Mari Mari, con Puche, con Pubeni, en el último video, hablamos de Kimeltoin, Kakinye Nemul, feita, Kinye consonante, Minyei, Nye, Pinye Luta, Winkazum un Meo, feita, Kimeltoin, Chungechi, Rupang, en el Luta Mapuzum un Meo. Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez vamos a enseñar una nueva consonante, en este caso que es una sola, que es la Nye, que también a veces se representa solamente con Gye, dependiendo el grafemario que se esté utilizando. Entonces, este sonido se pregunta mucho su pronunciación, ¿ya? este video también lo vamos a hacer en este caso en, en español para que todos puedan entenderlo de mejor forma. En este caso tenemos, por ejemplo, muy conocido La N y se pronuncia como una sola consonante, no separado, no N y después, sino una sola La nien. Hay personas que lo pronuncian como ñe. Esta eh, esto no, debería no, este es su sonido original. No es ñe ni moñen ni la sino lamñen, moñen, ñe. Ya, si fuese con otra vocal, ngollín, ¿Ya? Ngoñin, ngiliu. ¿Ya? Ngiliu, ¿Ya? N N ¿Ya? Esa sería la forma de pronunciar este sonido que se llama NG, que sería una sola consonante ya, una sola consonante, no es como ñ, no confundamos este sonido con una ñ como recién aclaré, no es moñén, no es ñé, sino que ñé una forma más sencilla quizás de poder practicarlo es como gangoso Na, ñé, ñi, ya, tiene que sonar un poco gangoso el sonido de la ng Usted también lo pronuncia. Vamos a repetir las mismas palabras: ¿Ya? Esa sería la forma. Esta es la forma de pronunciar este sonido, la NG en el mapuzung. ¿Qué es cada Peuclitoín, peúcleito Video cada Nos volveremos a ver en el próximo vídeo. Chau,